Como lo habíamos anunciado a un inicio, un especialista en paleontología nos está acompañando en esta ocasión y sin duda estaremos despejando y estaremos resolviendo cada una de las dudas. Sin embargo, conoceremos de qué manera se viene trabajando, hace cuánto tiempo, cuáles son estos lugares, de qué manera se buscan estas muestras por supuesto, para después poder presentarlas al público y que usted también conozca un poco más acerca de diferentes especies. Pues te eh, quiero presentar a Rubén Andrade, especialista en paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, que nuevamente nos está acompañando, ya nos tenía bastante abandonados. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá en tu compañía. Nuevamente, después de tanto tiempo y ahora con una nueva noticia, además de una excelente noticia que no solamente estará beneficiando a la población en general, sino a las diferentes unidades educativas que en reiteradas oportunidades están visitando el museo. Se ha inaugurado una nueva sala de paleontología. Sí, así es, nos, nos habíamos perdido un, un tiempito pero vinimos con una nueva sorpresa. Eh, sí, la semana pasada se ha hecho la, la, la presentación de esta nueva sala, es el, una sala exclusivamente de invertebrados, eh, donde refleja todo, lo acontecimiento, todo el acontecimiento de lo que es la, eh, fósiles del paleozoico principalmente, desde el inicio de la, de la formación del planeta hasta la extinción de lo que es la gran montaña a finales del pérmico. ¿Hace cuánto tiempo ya se inauguró esta sala? Tenemos eh, la, la sala ya, ya, ya está abierta a la exposición eh, hace una semana. las diferentes unidades educativas también eh, se aproximan en, en, en ocasiones, ¿no? Además que se hacen diferentes eh, actividades, visitas para que puedan conocer un poco más acerca de ello y el trabajo que vienen realizando que no es nada fácil. Sí, eh, eh, tenemos la, la, la visita de todos los colegios. Eh, es una sala que complementa a, a, a, lo, a lo que ya se tiene. Uh -huh. Era una sala donde nos quedaba un poquito de, de espacio porque eh, teníamos la, la, los, las, los dinosaurios, teníamos los mamíferos, pero no teníamos un poquito lo que los, los, los fósiles invertebrados. En esta sala queremos exponer eh, brachiópodos, eh, artrópodos, nidarios, eh, equinodermos, pero no de la actualidad, sino de, de, como te decía, desde la, casi la formación del planeta hasta, la, hasta, la, hasta lo que es el Pérmico, 250 millones de años aproximadamente. Sí. Dentro de todo eso, eh, eh, dentro de toda la gama, eh, estos fósiles son marinos. ¿ya? Y dentro de lo que son marinos también tenemos los eh, peces. Hay algunos especímenes muy... muy... ...de mucha trayectoria... ...por ejemplo el y Ambieri, ...que es el primer pez... ...que en su momento era el primer pez para, para todo el mundo... ...que se ha reportado en rocas eh, ordovícicas en, en Cochabamba... Eh, ...esas rocas, esas, de, ese, de, esa, de, ese, de ese tipo de naturaleza de fósiles... ...tenemos eh, ya, eh, los, los braqueópodos que tenemos... ...una infinidad de conchas grandes, me, medianas... Eh, ...tenemos también los, eh, el, los famosos trilobites... ...que tenemos el tíazanopige... Que es uno de los más grandes que hasta el momento tenemos ¿Pes? en... No, no, es un artrópodo, ah, ah. es un trilobite Esto, de hace cuántos años atrás, mediante todos estos diferentes estudios que se están realizando, se puede determinar eh, el tiempo de vida, la manera ¿La? de reproducción, alimentación, entre varios aspectos. Y esto es lo que también se muestra y está en exposición en esta nueva sala. Sí, eh... Un tanto no así, so, eh, es más eh, para hacer futuras reconstrucciones paleográficas Ya tenemos eh, eh, fósiles de, de, de Patecamaya, o de Chairumani, tenemos de Apaña, tenemos de Lipari, tenemos de este nuevo, es un, un yacimiento nuevo que tenemos en el Chacaltaya. Bueno, para nosotros gracias, ¿no? Pero para la... Para el nevado no, porque hay un retroceso glacial tremendamente. Entonces ahí es donde hemos aprovechado para hacer unas colectas, donde se han se ha encontrado bastantes fósiles nuevos que ya de aquí en adelante los vamos a poder estudiar. Estos fósiles eh, sirven para concientizar mucho a, a, a nuestra juventud, porque muchas veces nosotros cuando vamos, a, cuando vamos o vemos en la televisión, ¿qué es lo que nos muestran? Son primeramente los dinosaurios. Sin, poder ver más antes de los dinosaurios o después de los dinosaurios que la unidad de paleontología estudia. Mi persona, por ejemplo, estudia la, la, lo que es eh, animales invertebrados y Bernardino Mamani es el que estudia los invertebrados. Dentro de todo eso, tenemos acá, acá muy cerquita en la paña, que en algún momento habíamos hablado contigo el, el, el escorpión, que, bueno, por XZ Z o sea, no está en la, en la exposición. Son fósiles muy... Trabajamos con fragmentos y el fragmentito más o menos no lo vamos a no la, la, la gente no lo va a poder ver. Pero sí tenemos eh, fósiles muy, muy desarrollados, ¿no? entre conchas, céfalos, huellas, eh, el pez eh, y una infinidad más de, de animales invertebrados que pueden ser vistos por, por todos los amigos. Y se hacen estas réplicas, ¿no? Para que esté en exposición y que la gente también pueda ver de cerca, cómo eran no solamente conocer la historia, cómo se trabaja, porque atrás de esa muestra hay un gran ah, trabajo y sí, de sí, varios sí, sí, meses, sí, sí, además. Sí, sí. ¿No es algo que se hace en un día? Sí, toma tenemos eh, dos réplicas de dos eh, importantes fósiles. Y hacer las réplicas, ¿cuánto tiempo les toma? Eh, depende de la muestra. Eh, como te, te dije, es muchas veces trabajamos con fragmentos, mm. ...y al hacer el fragmento primero tenemos que hacer las restauraciones de construcción de todo el animal... ...entonces para hacer el reconstruir el animal tenemos que hacer, eh, la, revisar la morfología... ...revisar un poquito las dimensiones... ...entonces a partir de eso se sacan los moldes... ...tenemos dos tipos de moldes allá... ...uno es del, del sacabanváspis que tiene ya... ...desde un fragmento del cráneo tenemos toda la parte del esqueletal, la parte de la cola... Y lo, lo que es el, el cefalotórax eh, y del tizanopígido. O sea, ahí está la exposición. Pero no <risa> ¿no debe, debe ser nada fácil hacer ese tipo de réplicas, ¿no? Incluso hay algunas que son minúsculas. Sí, pero bueno, yo creo que el, la pasión que tenemos eh, para claro, hacer este trabajo es, se eh, ve. No, no, nos permite, nos permite realizar, eh, realizar con sumo detalle es, estas réplicas, ¿no? Se ve, siempre que conversamos sí se ve que realmente tiene una pasión eh, para realizar este tipo de trabajo y también explicar ¿no? a, la, a la ciudadanía que se aproxime hasta el museo y que va a encontrar estas diferentes muestras y se va a conocer un poco más eh, también por qué es que se extinguieron. Claro que sí, eh, valga la oportunidad queremos invitar a toda la población, principalmente los estudiantes para que los vengan a visitar al museo, para que vean esta nueva exposición. Eh, quizás eh, no es tan conocida, ¿no? porque son animales pequeñitos eh, y están es en rocas, son muy, muy pequeñitos. El más grande debe tener por lo menos unos 20 centímetros. Y es por eso que a mucha gente no le llama la atención pero eh, estamos ahí eh, para poder explicarles a, a, a todos los amigos que vengan. Y que también estaban en el mundo, incluso antes de que estemos nosotros. Exactamente. Hay, eh, Bolivia se caracteriza por ser eh, muy diferente en, en lo que es la, la parte de la paleontología, principalmente para el devónico mm. eh, Tenemos eh, un yacimiento muy importante, que es el de Belén, el de ese que está muy cerca a Patecamaya, mm. donde se han hecho estudios paleontológicos de invertebrados que son desde referencia, ¿no? o sea, estaban eh, hasta la década de los eh, 90, referencias, referencias, referencias era Belén. Ahora que un poquito ha retrocedido y hay nuevos paleontólogos bolivianos, ahora estamos retomando nuevamente este, este tipo de investigaciones. Es más, la semana pasada, con, juntamente con mi colega um, Bernardino Mamani, que también no, no, estuvo aquí. Sí, sí. Eh, eh, eh, eh, juntamente con él nos tra trasladamos a lo que es la localidad de Cumaná, y como es un yacimiento muy importante. ¿Por qué? Porque, como te decía, Bolivia se caracteriza por todo eso, por ser referente el, el en, en lo que es la paleontología. Eh, hemos ido a visitar el, el yacimiento más antiguo donde se han encontrado los, los, eh, los, eh, unos placodermos de una mandíbula tremendamente, era como una tenaza, los eh, dicloclostus eran unos, unos peces eh, voraces más que el tiburón. ¿Y por qué muchos de estos peces, diferentes especies, se fueron extinguiendo? La, ex, la extinción siempre ha habido. No es que eh, justamente en ese periodo... Eh, ¿Hay había. descendientes? Eh, hay. Sí. Hay, hay descendientes. Pero eh, no, una, una, no una descendencia directa. Claro. La zona de, va cambiando. Va cambiando mm. de morfología dentro de lo que es la anatomía del, del cuerpo. Pero... Eh, para mí, una de las mayores extinciones ha habido el, el, al final de lo que es el Paleozoico, 250 millones de años. Yo creo que más de lo que ha pasado en el, de la extinción del Cretácico, cuando los dinosaurios eh, cayeron por la cuestión del, del, del meteorito. Eso ha sido la extinción de la mortandad, donde han desaparecido casi el 95% de todos, los, eh, de todos los organismos seres, eh, vivos en, en el planeta. O, ojo, que ya no había solamente marino, ya había terrestres, ¿no? Claro. Y había una, una, una, una, una tremenda devastación. ¿Dónde está ubicado el museo? Porque todo lo que estamos conversando y mucho más, usted lo va a poder encontrar y por supuesto también eh, podrá resolver todas las dudas que usted tenga eh, conversando con el especialista en paleontología en el museo. ¿Dónde está ubicado el museo? ¿Los horarios de atención? Estas muestras, incluso pequeñas, lo sé porque las he visto. Entonces... Aproxímese, va a aprender mucho, va a conocer mucho. El Museo de Historia Natural está, está ubicado en la calle 26 de Cotacota, entre la calle Ovidio Suárez y Andrés, eh, Andrés Bello. Eh, los horarios son de 8 y media a 4 y media de la, de la tarde, horario continuo. Eh, las puertas siempre están abiertas para colegios, instituciones, universidades. Y si hay algún grupo de que, que quiera hacer el, la reservación, tenemos ahí a, a los especialistas que en algún momento, eh, si solicitan, les van a dar una y usted mail, también. Muy, oh, oh, bien. <risa> muy bien, lo vamos a esperar en una siguiente oportunidad. No Pero se pierda tanto tiempo. Con todo gusto y no nos va a tratar de perder. <risa> claro que sí, lo vamos a estar esperando para poder abordar un poco más a fondo este tema que realmente es muy interesante para todos, que vamos a conocer más. Muchas gracias. A ti las gracias. Éxito total. Muchas gracias. Y ya los vamos a estar visitando. Gracias. Que tenga una bonita noche. Gracias. Pausa y ya volvemos. Aguérdenos.